¿Qué tal muchachos? En este reporte semanal número 5 les diré cuáles son los mejores masitos meta para subir a rango infinito. Muchachos, como saben el metajuego está bastante cambiante debido a los ajustes OTA semanales que están haciendo los desarrolladores. Por tanto es muy importante tener páginas como un tape que hacen que podamos hacerle seguimiento a las tendencias de los mazos que están siendo más utilizados semana a semana en el metajuego. Y como ya saben muchachos, este video está hecho para personas que están entre rango 70 a y tienen un nivel de colección de 3000 a más Ya que estos son los filtros que yo utilizo en esta página Muchachos aquí haré una revisión bastante rapidita sobre el tier list en este metajuego Siendo Stature la reina absoluta ahorita Con este masito de acá que se encuentra en el tier A sin ninguna competencia Luego de esto tenemos en el tier B ya un montón de masos, no Aquí tienes mazos de Descarte, de Nebula, de Ceras Tienes un montón de versiones, tienes Darkhawk Tienes el de Lockjaw acá tienes el Thanos, Galactus también que están casi para el final pero sí he visto que últimamente están utilizando un poquito más los de Galactus sobre todo con un muy buen desempeño, ¿eh? han hecho por ahí algunos cambios creo en algunas cartas que les está ayudando a subir un poquito más pero de todas maneras eso no quita lo predecible que puede llegar a ser Galactus ahora aquí tenemos en Statior 0.43 de Average Cube comparado con Nebula que viene siendo el segundo el primer lugar en el Tier B que tiene 0.31, o sea miren que hay una diferencia de 0.12 no que separa justamente de del tier A, del tier B ¿no? del, del primer lugar del tier A con el primer lugar del tier B, muy interesante todo esto, acá hay muchos mazos buenos pero que aún así no se pueden comparar con todo el potencial que tiene Stature que ahora en unos momentos lo vamos a revisar Stature muchachos como les había dicho la semana anterior en este reporte número 4 era un mazo que se estaba posicionando como uno de los mejores del juego por todas las virtudes que tiene, tiene un mazo muy completo, tiene muchas sinergias ahí, vamos a abrir ahora este masito y como pueden ver tenemos acá a Stature viejo que es la pues la capitana de este mazo, pero también hay otros hay otras cartas que hacen que este mazo sea muy bueno, ¿no? incluso acá te dicen que en las cartas más jugadas de este mazo como 100% incluso lo ponen acá, te están poniendo SA Ah, o Statue, Black Ball, Darkhawk, Rock Slide, Spider-Man, o sea, son cartas que tienen que ir sí o sí en este mazo, o que se encuentren, mejor dicho, en todas las versiones de los mazos que hay acá en, en un tapet sobre este mazo de Stature este arquetipo de aquí, y que estamos viendo que tienes pues eh, cartas con unas sinergias muy buenas, incluso acá está Jeff también que es de serie 5 actualmente no tienes un es un Shanshi también que vendrían a ser los, eh, digamos las cartas counter, y después está pues el Rock Sly Core como unas cartas de sinergia directa con Darkhawk, Sabu también con Darkhawk tiene sinergia ahí, y aquí está Black Ball con Stature, ¿no? esta combinación muy buena donde incluso Black Ball puede eh, descartar alguna carta muy Importante del oponente también a veces eh, incluso en mazos de destrucción he visto de cuando lanzan wave en turno 5 dejan a muerte por cero de energía y viene luego blackball y, y elimina muerte y se vuelve toda una cosa bastante interesante pero bueno son circunstancias y acá eh, si vemos también los números de este masito 0.49 un desempeño un poco mayor al promedio digamos que tiene este mazo y luego tenemos un 60% de win rate con 48.000 juegos o sea esto tiene una cantidad abismal de juegos hay muy Mucha gente que ha apostado por este mazo y aún así con todo... Con todos est estos jugadores digamos unidos, han logrado un win rate bastante bueno. O sea, imagínense, este masito tiene un gran potencial para seguir posicionándose entre uno de los mejores mazos de este metajuego actual. Y aquí muchachos, estamos en el segmento donde analizaremos cuáles son los mazos más óptimos en este metajuego con relación a la ganancia de cubos promedios. Acá, como podemos ver, mínimo para que estos mazos puedan entrar dentro de este análisis, tienen que tener mil juegos hacia arriba. Y esto es lo que están cubriendo estos requisitos. Y ahora sí pasemos a revisar, estamos viendo que acá los mazos de Stature siguen estando fuertes, incluso estamos viendo, estamos viendo acá los dos primeros mazos son dos versiones de Stature y acá ya va cambiando un poco, mira acá de, los, de este top 4, tres versiones son de Stature, pero ahorita les voy a comentar un poquito sobre eso, y acá la primera versión de Stature me parece que es la más premium, ya que tiene a Iron Lad. esta carta yo actualmente no la tengo, pero es una carta bastante buena, porque el, la única copia de habilidad mala que te puede generar Iron Lad acá es que copia Stature, es lo único malo. Lo que podría hacer. Después las demás cartas que quiera copiar Iron Lat estaría bastante bien. Porque por ahí de repente algunos de estos efectos también se pueden triggerar y pueden molestar bastante a la estrategia del oponente. Incluso acá. Me parece que de las mejores sinergias que puede tener ahorita Ironlad Iron Lad, copiando alguna de las cartas. Podría ser que copia a Sabu. O copia el mismo Jeff. De repente y también se pueda mover a algún lugar sin restricciones. Que pueda copiar al Darkhawk. También y pueda tener mucho poder ahí. Que pueda copiar a Korg, ¿no? Por el tema de las piedritas con el control del robo del mazo solo oponente. A Rock Slide, a Encantres. O sea, imagínate, tienes una infinidad acá de, de buenas copias acá. Que Ironlad hace que sea muy interesante en este masito. Incluso a Doctor Doom también lo copias y genera dos Doombots. Y luego encima lo roba al Doctor Doom y después lo lanzas más adelante y es como si hubieses activado pues un Doctor Doom con un Odin de final de turno ¿verdad? haciendo pues que, que sea mucho más fuerte digamos la presencia de poder y que Iron Lad te pueda ofrecer esa versatilidad digamos con eh, digamos la extracción de, de alguna de las habilidades de estas cartas ahora Iron Lab, por lo que veo en esta versión premium de este mazo ha sido reemplazado por Shang-Chi ¿no? lo cual por ahí lo puede hacer débil o susceptible a, algunas, eh, a algunos mazos de repente que estén proponiendo cartas al ¿no? De repente algún mazo de destrucción donde estemos hablando de repente con, de destroyer, de muerte She-Hulk, ¿no? Ese tipo de cosas pues acá este mazo medio que se debilita porque ya pierde el counter con Shang-Chi pero de repente le conviene más tal vez ¿no? Por lo que estoy viendo en, en, en el desempeño de, de los average q o los win rate, estoy viendo que pues acá tiene un poquito, un poquito más alto pero también tenemos que observar que en este mazo premium solamente hay 2100 juegos comparado con el segundo mazo que, so, que son 11.000 juegos, ¿no? Donde pues Digamos que tiene un valor más real de Dentro de todas las eh, pruebas O dentro de todas las cantidades de juegos Que han estado haciendo los jugadores Con este masito de acá Pero bien, ahora, el, maso, el segundo mazo Vendría a ser una versión más free to play por ahí de repente Ya que tiene aquí a Nightcrawler, tiene al Mais Morales también Para activarlo, el Maiz Morales con el movimiento, ¿no? Está un poco interesante, acá no tiene Nebula por ejemplo, que Nebula en este masito es muy importante Para condicionar al oponente, a estar jugando en la ubicación donde tú pongas a Nebula Luego tiene Cera Control también, que es un mazo Hasta el momento se mantiene bastante sólido Y miren que el Average QF 0.51, ¿eh? Esto es mayor al tier A que hemos visto de, eh, de justamente de Stature, ¿verdad? Es una, es una eh, digamos que es una performance bastante buena es una performance bastante competitiva acá el, lo que más le puede molestar a, una, a un mazo cera es que te estén utilizando Wave o te estén utilizando el Sandman, ¿no? que Sandman ahora no se ve mucho, pero Wave sí la pueden utilizar en mazos de destrucción también, o sea y esto hace de que acá este mazo puede ser conteriado, pero fuera de esto fuera de todo esto, de todas maneras es un mazo Bastante bonito Y que bueno que estemos viendo todavía acá Pues a, a, mazo, a cartas como Hitmonkey Que se estén jugando ¿no? Y como les decía Este mazo de acá es todo terreno Porque tiene Pues que, que tiene Killmonger, Shanshi y Encantres Tiene tres counters acá Donde puedes destruir nebulas, no puedes, des, puedes silenciar Darkhawks O puedes también este Destruir Pues eh, cosas grandes No de repente por ahí también un mismo Darkhawk No algunas cartas grandes Un Dino también por ahí que a veces lo juegan Muy interesante la verdad Acá tienes otra versión de Status ...porque también vendría a ser una... ...es una versión bastante similar por lo que veo... ...es sí... Solamente que esta versión es una versión eh, Digamos ya promedio La primera es una versión eh, premium La segunda versión de Stature que está acá es una versión Free to play y esta, esta Tercera versión acá es una versión intermedia ¿Verdad? Porque tiene a Nebula acá también Entonces la hace un poquito más cara Que la otra versión que estamos viendo más arriba Acá hay otras versiones Mira, ¿Cuántas versiones están saliendo De este mazo de, de Stature? ¿No? Que ahora le están poniendo también Iron Man Con otra versión acá, ¿No? Que tiene un poco menos juegos, acá otro mazo también también este es un mazo de cera con Darkhawk también que es interesante que por ahí lo he visto que lo usan pero por acá me parece que ya comienza a disminuir un poquito la performance ¿verdad? ya los Average Youth comienzan a bajar, incluso hasta los mazos de, de, de mira de Gela. no está un desempeño más o menos pero tiene muy pocos juegos y tiene un win rate también como que bastante bajito como para que sea tentador de poder jugarlo ¿verdad? pero ahorita como estamos viendo muchachos, si vamos al, a este top 4 nada más, estamos viendo que ahorita el mazo, el único mazo que, pre, que se mantiene digamos ¿no? y que no y que hace que todavía se mantenga Se vea variado el, el metajuego Es el Hitmonkey que tiene un buen desempeño Con relación también A los otros mazos, ojo que El mazo más premium que tenemos acá de En este caso de Stature Tiene 0.57 de Average QF O sea, no, igual Es un gran desempeño, los que tengan Iron Lad O los que quieran comprar Iron Lad La verdad que Iron Lad ahorita se está Ajustando a varios mazos en realidad eh. No forma su propio arquetipo, lo que hace Es entrar en muchos arquetipos y fortalecer. O hacerlos más flexibles En este caso pues están los mazos de Patreon También que he visto que Iron se está jugando bastante Ahí ¿eh? y lo está haciendo bastante competitivo También así que por ese lado De repente por ahí ustedes pueden eh, Probar ¿no? en este mazo de acá Si ya lo están jugando y les y ven que Lo pueden comprar a Iron Man, Pueden hacer el esfuerzo de repente si es que gustan Y van a tener una muy buena opción Acá si no lo cambian por Shang-Chi nada más Y pues sigue su vida sin problemas Jugando el masito pero dentro de todo Muchachos aquí pueden ver los cuatro mazos con el mejor desempeño en este metajuego siendo pues el masito premium digamos de Stature el que más rendimiento está generando aquí y ahora muchachos toca hablar de cuál sería mi mazo favorito de todos estos masitos que hemos visto aquí y la verdad para mí mi mazo favorito vendría a ser este mazo de acá que viene a ser con Iron Lad y Stature por la flexibilidad que está dando ahora Iron Lad con esta habilidad tan bonita que tiene verdad acá Iron Lad te da un par de cositas te da la información tanto a ti como al oponente de cuál es la carta que vas a robar ¿no? y además el efecto que puede adquirir de esta carta, en este caso o en este mazo de acá en específico Prácticamente todas las cartas son buenas excepto Stature. O sea, todas las cartas te aportan algún tipo de valor, digamos, eh, cuando Iron Lad le roba la habilidad. Y más aún cartas como Korg, Sabu, Jeff, Darkhold, Rock Slide, Black Ball, Doctor Doom. O sea, prácticamente son la mayoría de las cartas de este mazo. Le dan un gran rendimiento a Iron Lad. Si es que eh, llega a robar su habilidad. Por esa razón es que Iron Lad acá tiene un gran impacto en éxito, digamos, a la hora que lo juegas. Porque. De todas las cartas que puedes tener en el mazo De hecho que hay un gran, una gran probabilidad de que puedas Extraer la habilidad de alguna de ellas Y digamos fortalecer mucho más Tu probabilidad de ganar o tu de, de estrategia que tienes en ese momento Desarrollándola turno tras turno En mi caso como ustedes sabrán yo compré a Jeff El mes pasado me parece Y hace poco he comprado a Stature Entonces ya no tengo tokens ahorita para poder comprar A Ironath. pero si tuviese los tokens Probablemente lo compraría ¿eh? Aunque ahorita ya con los tokens que tengo al menos Que todavía no llevo a 6000 de todas formas Voy a juntar por el Alto Evolucionador Y luego seguramente por ahí el Living Tribunal También me alcanza. no sé si me alcanzan los tokens Pero probablemente también yo compraría el Living Tribunal Ahí, pero sería cuestión De ver muchachos cómo se está desarrollando el metajuego Y si veo que Iron Lad está siendo muy indispensable Acá probablemente en vez del Living Tribunal Puede ser que me incline por Iron Lad, eso será cuestión de irlo Decidiendo conforme va pasando el tiempo Y conforme el metajuego también va cambiando Porque esto no es que tú puedes pensar Algo ahorita y de repente de acá a unas semanas Con todos los ajustes OTA o los par grandes que vengan con ajustes de cartas y sus habilidades, puede ser también de que uno termine cambiando de decisión con respecto a lo que quieres comprar en la tienda de tokens. Y bien muchachos, aquí hemos cerrado el reporte semanal número 5. Yo les recomiendo, si es que no están utilizando todavía este tracker de un TAPED, descarguenlo muchachos, ahí el enlace lo tienen en la descripción de este video también. La verdad es una un aplicativo bastante bonito y está hecho por el momento para usuarios de PC, no para los que están utilizando en este caso Steam en Marvel Snap. Y además van a poder hacer el traqueo de todas las cartas. Y encima de esto ustedes tienen su propia data. También dentro de la misma web de un TAPED. Donde pueden revisar también sus propias estadísticas. Además de las estadísticas generales ahorita. Dentro del de juego de Marvel Snap aquí. Y ya saben muchachos. Cualquier duda o consulta que tengan. La pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. Y también estoy haciendo transmisiones en vivo. De lunes a viernes por las noches. En la plataforma morada. Así que ya sabes. El enlace se encuentra también en la descripción de este video. Te espero allí. Un abrazo para ti. 第一